Uy, no, manches, no. Estoy buscando a los seres de oscuridad. Mi raza, mi raza. Miren, allá se ve unos ojos, compa, al frente. Al frente se ve unos ojos, compa. Dios mío, Dios mío. Se ve se ve unos ojos, compa, allá. Ah. No mames, caballo los ojos Mira, un caballo Iremos para allá, compa está ahí con... No, mami. No ¿qué es eso? Y está alguien de blanco, a un lado del caballo, mira No, no, no compa. Mande, dígame, dígame, dígame Sí Que era, era, oh, también es un caballo blanco Caballo negro y caballo, ahí se paró No mames, no mames Un caballo negro y un caballo blanco No, no, no yo me la llevo, ya me la llevo, cariño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 no es no ¡Man! no me No manches. Para empezar el día de hoy en esta oscuridad, para el día de hoy con esta luna, con este sentir, Señor, empezamos a presentar toda la misma intensidad. Bien. Ahora estamos, Señor, para dar esta profesión en esta oscuridad, en esta hora y en este momento, que se empiecen a manifestar todos los seres. Todos los sentidos, señor, en esta oscuridad. del hebreo, el hebrao, sentido y en la oscuridad, señor. Danos esta sabiduría y con protección. Los ruidos, compa. en esta oscuridad que se manifiestan las personas que no es mentira ni es enfocación con toda la realidad el extremo de la noche, señor. No vengo a molestar, vengo a incluirte para que pueda salir. Vean, vean. ¿Lo que está haciendo? ¿Cómo se le apretaron todos los animalitos, los perros, compa? Alborotó, se están alborotando Esta noche, esta oscuridad, que se levante todos los espíritus y todos Ch los animales, señor Chinga, ¡Uy! Ay. ¡Uy! ¡Una lechuza! ¡Una lechuza, compa! ¡Una lechuza! Se escuchó clarito una lechuza Señor, levanta toda esta espiritualidad, que no es mentira, señor Tú eres mi Dios, tú eres mi ser Mm . -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Se va a poner fuerte, escuchen, Está, se acaba de escuchar un, un burro, compa. Mi raza. Mande, compa, dígame, dígame, dígame. No, no, mames. Mames. ¿Qué es eso? No manches. Ay. ¡No manches? los No perros, los No ¡Cabrón! Oh, sí, sí. Oh, sí, sí, sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Los perros, ¿cómo se escuchan? ¿Cómo se escuchan los perros, mi gente? Mi gente de TikTok, voy a cortar TikTok Vámonos todos al Face del payaso de la Toledo Mira cómo agarra el hombre, cómo agarra el hombre Vámonos todos al Face del payaso de la Toledo Voy a cortar en TikTok Compa, aquí si Sí, mi gente, sí los vi Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi Es el charro negro, compa Mira, mira, cómo agarra la lumbre, compa el chamán. ¿Viste payaso? Sí. No mames, no mames. Tú me escuchas, tú te ves a la hora manifiéstate. Dios mío. Everybody, canon. Tú sabes que me alegro. Hoy los perros, compa. No manches. Escuchan varios. Dios mío, ¿cómo, cómo, cómo se le, la... cómo se le abritaron los, ¿qué pasó? Uy, uy, uy, uy, uy! sí se escuchó, en los árboles, dice la gente, en los árboles, compa, en los árboles, sí, sí, sí, uy, atrás, atrás de nosotros, compa, atrás de nosotros, atrás de nosotros, Chamar, ¿qué pasa? Está a los seres de oscuridad, mi raza, mi raza. Miren, allá se ve unos ojos, compa, al frente. Al frente se ve unos ojos, compa. Dios mío, Dios mío. Se ve, se ve unos ojos, compa. Allá al fondo. ¿Qué hacemos. Allá están unos ojos rojos, compa. Puede ser que sea Lucifer. No, Dios mío, Dios mío. No puede ser, no puede ser, compa, allá al frente. Miren, miren, miren. Miren, voy a poner sur mi gente. Miren, miren los ojos, los ojos. Ah. Los animales, compa. Escuchen todos los perros. Ay, ah, Dios mío. ¿Qué hacemos, compa? Chamán, hay que irnos cuando, ya, cuando, cuando nos diga chamán, que terminó pa, Digo, para empezar, compa. para Pero dar, no dar empezar. porque allá, hay, no hemos empezado, mi gente, no hemos empezado, dice, chaman, eh? Dios mío, ya no quiero estar, compa, aquí, cuando termine esta invocación, ¿tú nos dices, chamán? Dios mío, mire, compa, siento que ya algo se nos está viendo, miren, allá hay un animal, compa, no sé qué tipo de animal sea, póngale su miren, allá, mire, está algo de blanco y algo de negro allá al fondo, mire, Compa. Mire y los ojos brillosos caballo, güey. ¿Sí ¡Es un caballo, ¡Es un caballo, es un caballo! Oh. ¿Sí ¡Es un caballo, compa! Oh, es el del charro negro, compa oh, Aquí lo tenemos Su madre. ¡Ah! Dios mío ¿Qué, ¿Qué hacemos? Diga, Usted diga, diga, diga, chamás para, para iniciar Porque ya no quiero estar aquí Caballo blanco, caballo negro, tú que estás en y en el Tatierra suenan ah. los perros y toda la oscuridad. No manches, para poder cerrar. Ah. Dios mío, ¿listo? ¿Sí? Ok, ¿qué fue? qué me parado? Hola, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, uy. ¡El agua, compa! ¡El agua! ¡Uy! ¡Los animales, los animales, compa! ¡Sí! ¿Los perros cómo se dirigen? ¿Los perros cómo se dirigen? ¡Ah! ¡Uy! ¡Compa! Uy. ¡No mames! ¡No manches! ¡Compa! ¡Uy! ¡Está invocando a los seres de oscuridad! Sí, sí, sí, sí, sí, sí Compa ¿Dónde, dónde? Dígame, dígame, dígame, dígame ¡Uy, uy, uy, el grito! Sí, compa ah. ¡Uy! Dios mío Dios mío, no puede ser ¡Uy! ¡Hola! Demonio, entidad Energía, sal de oscuridad Déjate ver eh, ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Atrás de él está el charro negro, compa. ¿Qué hacemos? En el agua, en el agua, en el agua. En el agua, compa. ¡Ay, mi raza! Se ve alguien en el agua. ¡Hola! En los matorrales, compa. Buenas noches. ¿Quién está aquí? ¿Hola? ¡Sal de oscuridad. Te estamos invocando. Déjate ver. Mira el chamán, el chamán, ¿cómo? ¿Cómo se le voltean los ojos al chamán allá, güey? A ver. ¿En dónde? No puede ser. No puede ser. Y mira, allá está el caballo, compa. Mire. Se escuchó un caballo. No mames, los ojos. Mira, un caballo. Iremos para allá, compa. No, No, ¿qué es eso? Y está alguien de blanco a un lado del caballo, mira. Sí. Mande, dígame, dígame, dígame dijo. Sí Que era, era, oh, también es un caballo blanco, un caballo, blanco un... caballo negro y caballo, Uy, ahí no, se paró caballos, No mame, no, no no, Un caballo negro y un caballo blanco Ya vieron manches, no manches. Ya Manos, vieron, lo son dos caballos Eso fue lo que lo invocó Dijo caballo negro, caballo no, blanco Caballo blanco Son dos A la madre, güey. güey, el caballo Oh, ve. ¿No tiene patas de atrás o qué onda? No, no, tiene patas Mira, alúzale, alúzale. No tiene patas, no patas ah, atrás. No, sí. Son dos caballos, ¿vieron? Oh, sí, Un no. caballo blanco y uno negro. Mira, compa, ira, ira, ira. Mira, chamán. Chamán. De verdad. Es... Escuchen cómo invoca, sí, sí, sí, sí. mi raza. Sí, sí. ¿Cómo le contestan a ¿Sí? ¡Animales! ¡El chamán lo está invocando! Miren, son dos caballos. Ahí están. Sí. Sí. No, es que ahí están. Uh, no se están ¿escuchaste? viendo. Ya, ya, ya, ya, ya, de este lado, de este lado. Ve. Yo estoy. Vean, son dos caballos. Por aquí. Un negro y un blanco. Oye, el caballo blanco no tiene patas. No, no, no, no, no, no, nada no, no, más tiene a las de adelante, ya le estoy haciendo zoom Vamos, compa no, no tiene patas A ver, a ver, a ver, a ver a ver. Vénganse, vénganse Hola, compa ¿Alguien corrió aquí? Estaba aquí alguien atrás del tal Mi gente, compa ¿Uy? ¿Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy Eh, mi raza ¿Aquí alguien? Ay, Dios mío Si sí corrió alguien Karina. Hola. Ay, Dios mío. Ay, la ¿Qué pasó, Cari? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Pues ¿No que corrieron Sí. ¿Escuchaste, Karina? Agua, agua, Buenas noches compa golpe golpe golpe los matorrales golpe los matorrales uy ay dios mío uy acá fue fue en los árboles compa padre dios ¿Me está escuchando? ¡Uy! Es que chamán está invocando Dios mío No mames, este no fue chamán, güey No fue? ¿Va que no? A ver Estos caballos están bien misteriosos, compa Miren, un caballo negro y un caballo blanco. Vean, el caballo negro, hasta los ojos negros, compa. ¿Bien, compa? No, ¿estás bien, compa? no está bien compa eh? estás bien, güey? No lo veo bien, compa. Cari, míralo, tú que lo conoces bien. Míralo bien, Cari, porque no está bien. Hola. Manifiéstate, déjate ver. Ser de la oscuridad. Demonio, enter, que está en este lugar. Ahí está el negro, mire, compa. Hola. Queremos volverte a ver. ¡Ay, Dios mío! Compa, atrás del caballo blanco está una persona, ¿eh? ¿Sí vieron? Ahí estaba, ahí tiró la luz usted y se vio la sombra atrás del caballo blanco. ¡Mira! ¡Allá está parado, compa! ¡Ahí está, atrás de la persona! ¡Sí lo vi, sí lo estoy viendo! ¡Atrás del caballo! ¡Atrás del caballo, atrás del caballo! ¡Ven, acércate! ¿Qué pasó? Vamos, allá anda el chamar, mira. O algo, no te mareas porque yo como que te, no te, te tambaleas. Ah, bueno. Iván, ¿Sí ¿estás bien? ¿Estás bien, güey? Es que siento que se tambalea y pensé que era por las piedras. Es que ni cómo está todo lleno de piedras Pero seguro que sí te sientes bien, Iván. ¿Comiste? No está bien, compa, no está bien, caría. No tiene la rara No está bien, ¿eh? Iván, ¿Estás bien? Iván. No te que no estás mareado? Es que te haces de lado raro. ¿Seguro? ¿Seguro? No lo veo bien, compa. Ay, Dios mío. Ahí viene el chamán, compa. Mira, ahí viene, viene, viene, viene, viene. Chamán, compa, venga. ¡Tírenos, los paros. Miren, miren los ojos, cómo trae mi compa. El Iván, che, el, el muchachito de blanco, el de la chamarra de blanco. A ver, chéquelo. Anda mal, pum, sí, ¿Sí? ¿Lo llevamos allá? ¿Lo llevamos allá, ¿Sí, compa? ¿y porque si está medio. Si está... ¿Sí no? quiere. A ver, le, le, le ayude usted, compa. Yo la detengo, yo la detengo. A, yo la detengo, yo la tengo. a, a, a ver, ayúdale, chamán. ¿Sí, sí, sí, sí, sí, Mira, no tiene. ¿Eh? No, no, no, yo me la llevo, yo me la llevo, Karina. A ver, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, está bien no, está no, no, no, no, no, no, no, no, no, no está bien, ¿eh? No está bien. No está bien. A ver. los brazos. No está bien, ¿eh? Y está bien lejos el ritual. No, está bien. No mames, Karina. No no ¿Quién está? Uh, Chamán. ¿Lo puedes trabajar aquí? ¿Quién, es, quién, quién, está no, pa, ¿Quién está parado en el ritual, compa? No en el ritual, compa, porque aquí ya lo sacaron. ¿Quién está parado en el ritual? No mames. Mira, no mames, está parado alguien en el ritual, ¿eh? Bueno, Sí, compa, sí, sí, sí, sí, sí hay que lo para allá, hay que lo para allá. Vente Karina. vente, Karina, vente, Karina, vente, Karina, vente, Karina. Ahí en el ritual se ve una... No, es que está bien pesado, está bien pesado, ¿verdad, compa? Mire, ¿saben qué? Mejor agárrenlo de, de un, un brazo, un brazo y, y, y cárguenlo así, un, bra... un brazo cada quien, compa. No, no, mames. Vómito. Vom, sácalo, sácalo, sácalo que lo saque, no chaval? No, no, mames, vomitó, compa. No, <tose> Aguánteme. No lo vamos a poder yo agarrar, prefiero. compa. Yo está, muy... está bien. Sí, sí, sí. Opa, está bien Deje, déje, déje, déje, déje. Pásamela, pásamela, pásamela. Está no. sí, sí. lejosísimos. No, no, no, no, no, no, no, <tose> oh, oh, oh. no. Mira la luna, mira la luna. No. Mira, chamán, mira, mira la luna cómo se puso. Puedes. Sí, sí puedo, sí. Nomás que hay que llevarlo al rayar, está el, el lugar. Ay, no. no mames, no mames, no mames. Ay, y chamán llevándolo, eh. Chamán nos está tirando un parote, amigos. Si no viniera chamán... Está bien pesado, es que está pesado, Iván, eh. No quería chivis, no quería vomitar vomitó. No, compa, duro? no, compa, se está Oye Un cuervo Un cuervo Échale, compa Échale, compa, échale, compa Porque se va a poner Oye, se está poniendo mal, ¿eh? Se está poniendo mal, se está poniendo mal no pues es que Karina invocó Invocó más el chamán, ¿eh? A ver, los largos, compa Ya Deje oh, oh. Ok, compa, había parado a alguien Sigo con que Sigo con que había alguien parado Ahí en el ritual, ¿eh? Karina, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Karina, Carina, ven, vente al ritual, vente al ritual y ahorita que se lo traigan ellos. Vente, Karina, Vente, porque amigos, no, no, no puedo grabar eso porque está, está como... Vomitando. Vente, vente, vente, vente. Sí, sí, estoy segurito. Estoy segurito que aquí en el, en el... Báculo de chamán, amigos. Compa, no se le ve la cara bien, ¿eh? Métale. ¿Usted sale el río? Sí. Sí. ¿Se escuchó algo en el río? Ahí le va, compa. Ahí le va, ahí le va. Déjame que te vas a chamán. ¡Ah! es ah. que... Ay, mi gente. Ah, Mira, sí. Si no ah, ¿Si un ah payaso. Oh. Ahorita lo voy a ayudar, mi gente. A mí también. Ay, Ah. Ah. Oye ¿Escuchaste eso? Sí. Ay, es que me está haciendo como Como si convulsionara. Ay, cañón no. Está bien. No hace. No caballo No Mira cómo le hace. Ay, no manches, se le infla. Se le infla como, como aquí el pecho. Se le infla. ¿Ves eso, payaso? Como Mira. que se infla su pecho. ¿Cómo se levanta, ¿Cómo compa? Se levanta. Ayúdalo, chamán, por favor, güey. Se le metió el demonio. Ay, Dios mío. No llores, cariño. Oye. Oye. Ay, es que ve cómo le hace su pecho. No, Oye, ¿cómo le hace? No, Oye, cómo le hace. ¿Cómo le hace? Ay, Dios mío. ¿Sí ves? No está bien. Ayúdalo, chamo, para irnos. No puede ser, compa. Hola, hey. Dios mío. Ay Dios mío. Oh. Oye. Ya, ¿Ves eso? Mande. Ya, está. ¿Listo? ¿Ves eso? Con yo todo compa, estaba fuerte eso. Sí, compa. Ni mojada ni nada, compa. Todo lo que es eso, lo que agarró en el camino. A la hora de su. Pues su cuerpo, lo que pasó que a la hora de la invocación fluyó el sentido del presentimiento, por eso se le metió, compa. Ay Dios mío. Por eso los perros hoy, eh, ya no se callaron. ya se callaron, ¿verdad? Hoy. Se callaron los perros. Uno que otro sí ladra, compa, pero mira. Ay, cañón. No llores, Karina. Ya regresó, ya regresó. ¿Y ¿Ya? Sí. Sí, compa. Tú esperas, compa. Nada más que se vivían viene poquito. Sí, chamán. no, no, no, ahorita. Si ahorita... Ahí sentado, sí, ahorita lo hay sentado, ¿eh? Sí. No pasa nada. No pasa nada. Aquí esperamos, aquí esperamos. ¿Y que... No, mira, si ya... sí, por aquí. Hizo el mismo ruido, chamán. Y que se escuchó al inicio de la transmisión a lo lejos. Ay, Dios mío. Azú, ¿escuchaste? ¿Qué escuchaste aquí? Sí, si se está escuchando. Sí. ¿Quién eres? Arriba de una rama? ¿Quién eres? ¿Está abierto el portal todavía abajo, chamán? Sí. No lo voy a cerrar. No, no, no, Ahorita, ahorita, ahorita, No mames. Ay, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compa? Cortaría. ¡Hola! Se cortó. Mande. ¿Ay? Ay, Oye, ¿escuchaste payaso? Sí, compa. Sí, ¿escuchaste? Sí, Karen. Espérate, espérate, Llega de luz, ser de sentido, ser de noche, ser de agua, ser de viento. En tu núcleo está, señor, en tu luna está. ¡Ay! ¡Está so práctico, man! ¡Hare gané cash! ¡Hare gané I take no a cannon, men, Sonic, I'm call him any hunt. Take took gun, a him a case. a Sí, compa. ¿Estás bien, Iván? ¿Sí? Seguro ahorita dijiste lo mismo Súper agotado Sí Debo estar agotado y cansado Ay, Dios mío bueno, ese, ese, el hebreo, ese ay, bien, aledo bien, bien, bien, bien, que hago sí, es es el espíritu el de, del mismo señor rojo ay, A la hora de su experiencia que a la hora que ay, cargó ay, Se le pegó, hermano mantenerse al lo empieza a entonizar a la hora de su corporalidad, ¿para qué? para que empiece a desenfocar lo que lo que agarró no, si no llegamos a tiempo, yo creo que sí, ahí hubiera quedado un poco su cuerpo no se hubiera muerto, pero entonces, entonizado se le agarró la espiritualidad cada cada momento, cada camino que avanzábamos se hacía largo, más pesado pues mira compa, no está sudando compa ay Dios mío dos sombras atrás del chamán ¿dónde? dos sombras ¿que se ven dos sombras atrás del chamán? de hecho compras cuando el chamán iba a allá como una mujer mande yo le vi una sombra atrás del chamán Chamán. te puedo hacer una pregunta ¿aquí se aquí alguien? ¿eh? yo de los dioses, de los espirituales, de los muertos es él Hoy. Es que vi una sombra atrás de ti chamán ah. cuando ibas para allá. Y luego esa, esa sombra como sombra, la vi parada aquí en el, Ay, en el a Atrás sí. de esa parte también. Lo pasa que todo el ya ser a la hora de su, de su muerto de carga la potencia y expresa la espiritualidad. A la hora que agarró no, no agarró que le hiciera usar o sea, así un horas. juego, no creo, porque de los retorzos a la hora que entoniza oh. escucharon eso pescadote no compa a ver no no no no, no, no. fue un golpe chamanal chaman algo ya están en las burbujotas, compa oh. no compa ir a compa ¿Cómo se hace ahí porque vea la gente ay ya... Ay. Ay, ya... Ay. Ay, dames, payaso. ¿Viste? ay la ay una bruja, que sí? Me quedo, compa. Le hizo. Oh. Debo de tirarlo porque si no lo quitan, eso es que es el llanto de la... de la noche, compa. Acá se escuchó clarito una bruja. ¿Una bruja, va? Sí, compa. ¿Sí, deja que sí, chaval? ¿Sí? Sí, compa, bunda, chaval? ¿Sí? ¿Qué es una bruja, Sí, no una bruja. ¿Qué ¡Hoy! En el árbol, compa. Es bruja, ¿verdad? Chamán, ¿Dónde? es bruja. Ahí está el pájaro negro ahí, está, iralo. ¿Dónde, güey? Vamos. Estaría bien, chamán. Vas a tumbarlo, ¿verdad? a tumbarlo. ¿Dónde está el pájaro negro? En el árbol. ¿Y es bruja? ¡Chécalo! Sí. Mi gente. Ah, ahí está, Iván. Mira, se mira y se mira a sus manos. ¡Hola, hola! ¡A su madre! ¡Uy! ¡Es sí. bruja, ¡Mira, mira, mira! Sí, así lo hacía cuando fuimos también con Ruth. Aquí no, la baja, aquí está la baja la, va a tumbar? ¿La vas a tumbar, chamán? Sí, tomate. No va, va a tumbar a la bruja el chamán, mi gente. Como cuervo, como cuervo, ¿O se ríe. Oh, oh, oh. ¡Oh, oh, oh, oh. Ahí está arriba, compa. Ahí anda. Está arriba. ¡Ay, cabrón, brincó, compa! Oh, no mames, no mames. Ahí está. Se fue, se fue, se fue. Ahí está. Ahí anda, compa. arriba, compa. ahí, se conculca, compa! ¡Uy! Oye. la Oye, oye, la oye. Que baje. ¡Bájate! Mira, mira. ¡Baja! Ah, sí. Bonifiétate bueno, en este árbol, no eres de aquí, en este mundo ¡Oyela! ¡Oy, compa! ¿Está cantando? ¿Eh? Hey. ¿Está cantando? ¡Pero está arriba! ¡Aira, compa! ¡Es que aquí trae, trae un hoyote! írala, allí! ¡Mediote! ¿Está cantando, chamán? Sí Está, oye, escuchen. Escuchen como grita. ¡Manifiéstate en esta hora y en este momento! ¿Oíste ese rugido? Sí. ¿Eh? Salúzale en el otro árbol a ver qué tal se oye. A ver... Mi raza. Por qué no sale? Uy, Ay, ya. Compa. Gíralo, gíralo. Ya está arriba, compa. ¡Gira! ¡Gira! ¡Ya, ya, ya! ¡Gíralo! Oye. Uy. Mira cómo se movió. Mira hasta arriba, compa. Se movió hasta allá. No nomás aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está, ahí está brincó, brincó, brincó, brincó. Aquí brincó, aquí brincó. Se fue, compa. ¿Qué viste? Sí. Por acá corrió. Acá corrió, escuchó, papá? Sí, sí, sí. Mire todos los matorrales. ¡Uy! escucha, escucha, escucha. ¿Ya ve? Oye, serán varias. Amigos, si van a estar dentro del pan, oye, otra vez. ¿Sabes que sí? Sí. Dios mío. Ya se fue el caballo. Ya se fueron, compa. Bien. Ok. Pues mi raza, va a cerrar el portal El chamán, mi gente Amigos de TikTok, chamán va a cerrar el ritual Y me van a eliminar la transmisión en TikTok Vámonos todos al Face, el payaso, a la Toledo Si gustan, irse para allá Porque no puedo transmitir el ritual en TikTok Como que me lo eliminan Vámonos todos al Face, el payaso, a la Toledo A tu recinto, chamán, donde, está, donde tienes al diablo. Para que le hagas una buena... Ay. Al paso, Iván, al paso, güey. Al paso, ¿te puedes detener, güey?